Buenos días, yo soy Félix, soy un directivo de la APN La Rioja y me ha tocado moderar la, la mesa de las experiencias. Entonces, en esta ocasión, vamos a, en esta mesa vamos a tener como ponentes a Marina Urzalu, educadora social del proyecto Alojamientos Temporales de Caritas y Artesanas de La Rioja. Que Marina es graduada en Trabajo Social, cursando Educación Social, y especializada en mediación familiar, intercultural y comunitaria por el Ministerio de Justicia. Lleva en el campo de lo social desde los 15 años, realizando voluntariado en proyectos de menores en riesgo de exclusión, prostitución y prisión. Ha trabajado en el proyecto COSID para reclusos y reclusos, y actualmente en el proyecto de alojamientos temporales con familias en situación de vulnerabilidad. También vamos a contar... Si os parece, le doy paso primero a Marina y después eh, le, pues, os cuento quién es el segundo ponente. Tienes la palabra, Marina. Nos gustaría, ¿verdad? Marina, que tenemos más o menos eh, una, unas bases para donde queremos dirigir esta mesa y que son las siguientes. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el proceso de diseño de estrategias eficaces de intervención social dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad? Presentación de las principales claves de éxito del proyecto y de los programas desarrollados por parte de la entidad que ustedes representan. Y la última reflexión. ¿Qué retos comunes tenemos en las administraciones públicas y este proyecto en el contexto actual? Impacto de la pandemia y reconstrucción de post-COVID-19. Estas tres preguntas irían dirigidas a los tres ponentes que vamos a tener. Entonces, Marina, si nos quieres deleitar con tu opinión sobre lo que te acabo de comentar. Vale, Feliz, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues gracias a todos y a todas por invitarnos a, a conocer también el proyecto de alojamientos temporales. Intentaré responder a esas preguntas. Y bueno, primero voy a contextualizar un poquito eh, el proyecto y contaros un poquito también qué es lo que nosotros hacemos eh, para poder eh, dar solución a, a algunas necesidades que podemos detectar en, en estos años. Y, y bueno, voy a, hacer una voy a compartir pantalla, una pequeña presentación, a ver si mmm, la podéis ver, no sé. Si podéis verla, ¿sí? ¿La podéis ver? Sí. Vale. Bueno, eh, proyecto de alojamientos temporales. Eh, según el informe FOESA del 2019 sobre exclusión y desarrollo social en La Rioja, hay 16.000 eh, personas en situación, o sea, viviendo en, con situaciones de insalubridad, 9.000 personas en viviendas con deficiencias graves en la construcción y 28.000 personas con deudas, suministros, deudas en suministros, pagos de alquiler o hipoteca. Eh, la verdad es que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas personas y ante esta realidad, pues, eh, desde el año 2011, el proyecto de alojamientos temporales pretende dar alojamiento temporal a personas o familias que por diferentes circunstancias pues, carecen de, de una vivienda digna. Eh, en todos estos años hemos atendido a 77 familias, con eh, 249 beneficiarios, que contaría tanto a los adultos como a los menores, y en la actualidad eh, contamos con 16 viviendas, eh, 14 familias actualmente, con 54 beneficiarios. Como podemos observar en el gráfico, eh, la, mayor, o la mayoría de las familias que han pasado por nuestros alojamientos son parejas con hijos e hijas a cargo. Y el segundo perfil con los que más hemos trabajado son las familias monoparentales, que es en lo que nos queremos centrar en estos minutitos que tenemos. Eh, familias monoparentales, entendiendo, como ya sabemos, por tal aquella conformada por, por un único progenitor. Eh, un dato interesante o fundamental a destacar también es que de todas las familias que hemos atendido, el 90% han sido conformadas por mujeres que, con hijos e hijas a cargo. Eh, bueno, no me quiero detener en datos, pero sí que, eh, como podemos observar en el gráfico, en estos últimos años hemos atendido a más familias monoparentales que hace pues, cinco, seis o ocho años. ¿no? Eh, ¿Cómo llegan, por poneros un poco de contexto, cómo llegan las familias al recurso de alojamientos temporales? Eh, bueno, eh, las familias que acogemos llegan a través de las parroquias, las personas voluntarias detectan una necesidad de vivienda y la derivan al, al técnico de zona correspondiente. Este eh, suele derivarlo, nos lo deriva tanto a mi compañera como a mí. Nosotras realizamos una, una entrevista y bueno, pues valoramos si esta familia eh, tiene la necesidad de, de entrar en, en el alojamiento o no. Eh, los criterios de selección, pues en primer lugar, es carecer de ingresos para hacer frente a un pago de alquiler o de hipoteca y sí que priorizamos a las familias con menores a cargo. Además, creemos que la situación se agrava cuando la familia, eh, cuando existe un único progenitor en la familia ¿no? y, por tanto, priorizamos a las familias monoparentales, ya que creemos que la pobreza de esta tipología de familias es alarmante ¿no? porque bueno, constituye casi el doble del resto, el resto de los hogares. Eh, la problemática de estas familias eh, es muy amplia ¿no? y, y repercute en muchísimos ámbitos y desde nuestra experiencia o desde nuestra observación hemos podido recoger algunas de las que podéis observar aquí en el PowerPoint. La conciliación, bueno, nos parece la conciliación que es una de las dificultades con las que se encuentran estas mujeres día a día. ¿no? Si ya es una utopía para las familias eh, con dos progenitores eh, llevar a cabo la vida laboral con la familiar o personal, pues para estas mucho más, ¿no? porque solo están ellas, ellas solas ¿no? y, y tienen mayor... O sea, tienen que hacer compatible, compatible perdón, su doble responsabilidad. Algunas eh, sí que pueden acudir a, a redes familiares o sociales pues para poder eh, dejar a los niños a, a cargo y, y poder pues, entrar antes al trabajo o más tarde, pero con, las, con el perfil con el que nosotros trabajamos sí que es cierto que es muy, muy difícil, ¿no? Porque muchas tienen escasas redes familiares o, o nulas, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que la conciliación pues, es, es un, una dificultad muy, muy importante. Luego los problemas económicos y, y de empleo ¿no? son los que más preocupan a, a estas familias. El hecho de que las madres sean las únicas sustentadoras de, de la familia, pues hace que la búsqueda de empleo pues, se convierta en algo primordial. Eh, la remuneración por la actividad laboral en muchos casos es la única que entra en los hogares. De las siete familias que actualmente, eh, siete familias monoparentales con las que trabajamos actualmente, solo una recibe una pensión por parte del progenitor. ¿no? Entonces, ellas son el único ingreso del hogar. Además, eh, otro dato también que, que nos gustaría destacar es que de las siete familias, cuatro están en situación irregular. Por tanto, no tienen derecho a, a un trabajo eh, regulado y tampoco a prestaciones. Entonces, pues bueno, es muy, muy difícil dentro de este círculo de problemática. No pongo vivienda como más grande porque el acceso a una vivienda digna eh, con unos ingresos muy pocos o nulos, pues es casi inaccesible. ¿no? Entonces, bueno sin esos ingresos esos ingresos escasos pues no pueden hacer frente a un pago de alquiler o hipoteca. Y muchas veces se ven obligadas a compartir piso o a, a tener que, que aceptar viviendas pues, en estados muy, muy desfavorables. Eh, otro, otra problemática que podemos ver, que bueno, sería como la consecuencia de todas las anteriores, sería el estado de salud emocional. ¿no? Eh, las cargas familiares y responsabilidades que estas mujeres pueden tener, eh, tienen una repercusión muy importante en su estado de salud emocional. Ese sentimiento de soledad frente a toda la responsabilidad que estas mujeres tienen, eh, tirar de la mochila una mujer sola con todo y con todos, pues es muy complicado ¿no? y que puede hacer que desencadenen enfermedades de tipo depresión, ansiedad. Y bueno, eh, todo ello pues nosotras lo observamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, y bueno ahora en unos minutitos os comentaré cómo, cómo podemos hacer frente nosotros o cómo hacemos frente a nosotros a, a ese tipo de, de problemáticas hemos hablado de la crisis del covid también se habla y bueno bien es cierto que ha afectado con, con mayor fuerza a este tipo de familias ¿no? si la persona eh, si las personas al frente de una familia monoparental ya tienen importantes obstáculos, pues para hacer frente a, o para acceder al mercado laboral, eh, poder compatibilizar su vida personal y, y su vida profesional, pues en pandemia ha sido mucho más complicado. Eh, nosotras, o bueno, con las mujeres que nosotras trabajamos, ellas eh, están enfocadas un poquito al sector de hostelería, limpieza, eh, servicio doméstico y, y bueno… Eh, pues como estaban los niños en casa no han podido acceder a sus trabajos, entonces algunas han tenido han, eh, lo han perdido y otras pues bueno, han tenido que mmm, todos los ingresos que tenían pues darlos a otra persona para que cuidara de los hijos en el momento en el que ellas no podían estar atendiéndolos, ¿no? entonces bueno, pues sí que vemos que ha sido muy, muy complicado para todas las familias, pero, pero sí que con mayor fuerza a las familias con... Eh, un único progenitor en el, en el hogar. Bueno, ¿y qué hacemos nosotras eh, ante, las, en, ante esta situación? ¿no? Eh, nosotras eh, acompañamos desde... Bueno, intentamos, tener, eh, intentamos trabajar eh, con la, poner a la persona en el centro, donde se respeten sus puntos de vista, sus culturas. Nosotras no imponemos nuestra forma de ver la realidad. no Hacemos de guía para para estas personas siempre es del respeto. Nuestro objetivo es que, que ellas y, eh, lleguen a, a una autonomía plena, ¿no? tanto económica como, como personal. Trabajamos con todo tipo de familias. Eh, hay algunas que bueno, su mayor dificultad es el empleo, que porque en ese momento lo han perdido y no pueden acceder a una vivienda eh, eh, normalizada. Y, entonces, bueno, pues tampoco hay que hacer un acompañamiento integral, pero Así que vemos que la mayoría de las personas con las que trabajamos, pues hay que trabajar en diferentes, diferentes ámbitos. Eh, no me voy a detener mucho porque no sé cuánto, cuánto, tiempo, cuánto tiempo tengo, que creo que me estoy pasando un poco, pero no, bueno, eh, ¿me queda cuánto? Perdón. Sí, que habíamos pensado unos diez minutos por intervención Diez minutos, vale, pues me doy prisa. Vale, pues eh, no me, no me tengo en lo formativo laboral y tampoco de vivienda, pero sí que bueno, en el apoyo familiar y educativo. Ahí sí que hacemos un poquito de coordinación con los colegios porque, bueno, vemos que las eh, madres se ven un poco abrumadas por todos los temas que pueden desencadenar los niños en los colegios. Además, dependiendo en diferentes edades, pues puede ser más, más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, siempre desde el respeto, desde sus propias decisiones, nosotras intentamos ayudarles en lo que podemos. Apoyo escolar también, intentar buscar desde Cáritas eh, estos años, este, estos dos últimos años, eh, pues apoyo escolar online para que los niños pues puedan eh, avanzar curricularmente y, bueno, planes individualizados y demás. En el apoyo psicosocial, sí que este año no hemos podido realizar muchas actividades porque la pandemia nos lo ha impedido, pero bueno, hacemos desde entrevistas personales de Escucha Activa, donde las mujeres se sientan apoyadas y, y demás, hasta bueno, pues, eh, actividades un poco en grupo también para crear redes, ¿no? porque estas mujeres muchas veces eh, llega con, llegan a sentirse muy solas y, y no tienen ningún apoyo. ¿no? Entonces, es muy importante trabajar el autocuidado, eh, la gestión del tiempo, donde ellas dediquen un poquito de tiempo al autocuidado. Y bueno, para eso estamos eh, nosotras, ¿no? tanto mi compañera como yo, para poder apoyarles en ello. Y bueno, por último, vemos que existen muchas medidas necesarias ¿no? para poder facilitar el camino a estas familias y que puedan transformar su, su, su situación pues, Creemos que sería fundamental construir una ley de monoparentalidad donde se priorice el acceso a una vivienda social para estas unidades familiares, donde el acceso a prestaciones respecto a educación sea más fácil, las becas, el comedor, transporte, material escolar. Otra de las medidas también necesarias para la conciliación familiar y laboral, es fomentar la implantación del ciclo infantil de 0 a 3 años, que existan escuelas, escuelas públicas infantiles con horarios acomodados a la jornada laboral de, de estas madres ¿no? y promover también espacios de ocio y tiempo libre. Y bueno, para finalizar, dentro del mercado laboral sí que veríamos necesario que puedan tener horarios flexibles donde compatibilizar la vida familiar así como la laboral. Y bueno eso es todo. No sé, supongo sí. que luego se realizarán las preguntas. Eh, si os parece, abrimos ahora un turno de preguntas. Yo sí quería hacerte una pregunta. ¿Los alojamientos temporales solamente lo tenéis delimitado a la, al tema urbano, a las ciudades o también estáis en el mundo rural? Mira, ahora mismo contamos con 16 viviendas que están en diferentes zonas de, de La Rioja. Tenemos ocho pisos en Calahorra, siete en Logroño y una, una casa en Igea. Por tanto, bueno, eh, intentamos eh, dar esa cobertura a, a esa parte de, de, la, de la Rioja. ¿no? Ay, ay, no se me ve, ¿no? ¿Ahora se me ve? Vale. Vale, me comentan que dejemos las preguntas para el final de la intervención de los la... ponentes. Entonces, si os parece, voy a dar paso al segundo ponente, que es Carmen Flores Rodríguez, directora de la Asociación sobre con las Madres Solteras. Carmen es titulada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid experta en monoparentalidad, participa en distintas redes y plataformas con el propósito de visualizar a las familias monoparentales desde los diversos ámbitos de la sociedad y defender los derechos de estos colectivos de familias, como son el Consejo Estatal de Familias, Consejo Estatal de Participación de las Mujeres, Consejo de las Mujeres de Madrid, la Red de Familias Monoparentales y la Unión de Asociaciones Familiares, de la que es vicepresidenta. Dirige y coordina los equipos de interpretación directa con las personas usuarias de los diferentes programas, así como la gestión económica financiera de dicha asociación. Es asimismo presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, responsable de la planificación estratégica de las acciones re reivindicativas de FANS. Damos la palabra a Carmen. Muchas gracias, Félix, por la presentación. Muchas gracias, EAPN por contar con, con nosotras, por darnos voz, aunque veo con gratitud que este seminario eh, tiene mucha presencia en la monomarentalidad, con lo cual es de agradecer, porque al final estoy como en un espacio amigo ¿no? de, de, bueno, pues de sintonía y de empatía. ¿no? Entonces, bueno... Eh, bien, yo eh, como se ha hablado tanto, pues quizá la primera parte me la puedo saltar porque tenía pensado hacer un encuadre ¿no? de lo que es la, la monomarentalidad, pero yo creo que las compañeras y compañeros que me han precedido eh, creo que han hecho un análisis Bastante realista, ¿no? Según también bajo nuestra experiencia, ¿no? Eh, sí que es cierto que muchas veces cuando hablamos con los interlocutores políticos sí que nos encontramos con que hay mucho desconocimiento de lo que es la monoparentalidad y la monomarentalidad, ¿no? Con lo cual siempre tenemos que hacer como, un, eh, como una presentación de lo que supone ser monomarental porque... Eh, son familias que están en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, como los datos nos acompañan de Informe FOESA, de Fundación ADECOS y de Children, en nuestro propio de la federación, es decir, datos de los que habla que eh, alrededor del 47-53% de estas familias están en situación de pobreza. ¿no? Y nosotras siempre lo que decimos es que eh, esto es así por la falta de políticas públicas específicas, porque no per se ser familia monomarental o monoparental tendría que ser sinónimo de ser familia en situación de riesgo o familia vulnerable. Lo somos porque las políticas públicas no nos acompañan, porque vivimos en un sistema en el que la familia tradicional es la que tiene el peso específico de, de representación de familia en la, en la sociedad y eso nos hace quedarnos fuera del sistema de manera permanente. ¿no? Han hablado eh, la mesa eh, primera eh, de bueno, los, la de representantes institucionales, la anterior a la nuestra, eh, pues de, de esa de esas dificultades, ¿no? de esa eh, quizás de, de que las familias monoparentales no tienen ese reconocimiento eh, y cómo se está desde las autonomías, desde diferentes autonomías, intentando legislar, y intentando regular, porque se está viendo ¿no? que, que esto es una realidad y lo que está haciendo es que a, a las propias familias las, las deja una situación de vulnerabilidad. ¿no? Entonces, bueno... Pues desde ahí, eh, bueno, hoy vengo a hablaros un poco de, de las buenas prácticas que ponemos en marcha en la asociación, pero sí quería introduciros que nuestra metodología de trabajo, eh, lo, una de las, de las cosas más importantes que, que tenemos es eh, poner, como ha dicho también la compañera de Cáritas, eh, poner en el centro a la persona, poner en el centro a la persona y a la familia a la que estamos atendiendo, porque eso nos va a permitir también generar un compromiso conjunto con la misma, nos va a permitir eh, que, que hagamos ese trabajo no solo de manera bilateral, no solamente que nosotras ofrecemos nuestros servicios, sino como las mujeres en este caso también ponen lo que ellas tengan, sea mayor o menor, dependiendo de cada una, pero lo que nos hace es, trabajar de una manera muy personalizada, con objetivos muy, eh, muy, muy personalizados también, y también con un paradigma muy crítico. Muy crítico porque eh, tenemos que ser críticas también con la administración, porque son con las que tenemos esa interlocución para hacerles llegar eh, cuáles son las dificultades. ¿no? Y luego, por otro lado, tra intentamos trabajar todas las áreas eh, todas las áreas en las que, en las que vemos que hay eh, pues que hay esas carencias ¿no? de, de, la, de las administraciones. ¿no? Eh, esas áreas eh, eh, vienen desde, desde el principio, desde el servicio de, de información y orientación, eh, la intervención social familiar vivienda, la atención a necesidades básicas, el empleo y la formación, por supuesto la conciliación, el ocio y la participación. Porque al final todas, eh, todas, esas, todas esas áreas eh, carecen eh, quizás de, de, de, de una, a nivel público, de, de una referencia para las familias. ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es ofrecer todo, toda... Toda esta información eh, y todos estos programas para que, para que las, las familias puedan eh, trabajar desde su eh, potencialidad, eh, poner en, en, encima de la mesa eh, todas aquellas capacidades que tienen para a partir de ahí empezar a trabajar. Eh, cuando hay unas capacidades diferentes, pues empezamos desde más abajo o desde más arriba. ¿no? Lo que intentamos es hacer eh, pues una, una intervención, como os he dicho antes, muy personalizada. Muy personalizada que, que, que nos permita. ¿no? De hecho, la gente, las mujeres cuando nos devuelven eh, en las encuestas de satisfacción que hacemos con ellas. Es un agradecimiento por, eh, inmenso ¿no? por, por entender su situación, por tener la capacidad de ponernos en su lugar, por poner encima de la mesa todas las herramientas necesarias, que unas las podemos poner nosotras, pero es que otras son ellas mismas las que las ponen. ¿no? Muchas veces eh, nos, nos sorprenden también eh, con, con esa interacción ¿no? que, que, que, que nos muestran porque, porque nos habla de, de que realmente las madres que atendemos no quieren estar en situación de vulnerabilidad, es la sociedad quizá la que las coloca ahí y ellas eh, no quieren ir a pedir ayudas a los servicios sociales, ellas no quieren eh, tener esa carga, ¿no? eh, ellas lo que quieren es Igualdad de oportunidades, que además es un eje básico en nuestra intervención, ¿no? La igualdad de oportunidades, la innovación, el estar permanentemente abiertas a lo que hay, eh, a las medidas nuevas que salen y, por supuesto, eh, esa interlocución con, con las administraciones públicas que entendemos que tiene que ser a tres niveles, ¿no? A nivel estatal, a nivel comunitario y a nivel local quizá a nivel, a nivel local es, es el más próximo y muchas veces nos encontramos con las dificultades de que desde los servicios sociales primarios hay quizá una falta de empatía por desconocimiento, no por, por querer, no pero hay una falta de conocimiento de, de por qué situaciones atraviesan eh, estas familias. ¿no? Hay una parte fundamental que, que es eh, reconocer eh, las necesidades de conciliación, eh, familias en las que solamente hay una persona progenitora, la conciliación entendemos que debe estar garantizada desde los servicios públicos, eh, tanto de cero a tres años como actividades extraescolares, como campamentos de verano, es decir, eh, los menores tienen unas vacaciones muy extensas a lo largo de, del año y las familias no lo tenemos. Eh, y es más, las familias monomarentales y monoparentales eh, hay una sola, sola, una sola persona progenitora al cargo en, y al cuidado. Entonces, si no hay servicios públicos suficientes que garanticen ese cuidado, lo que nos estamos exponiendo muchas veces es a dejar a los menores eh, en situación de desprotección, eh, cosa que no quiere ninguna madre, evidentemente. ¿no? Pero, por ejemplo, algo que hemos visto durante la pandemia es... Eh, una pérdida de empleo sucesivo en muchas mujeres eh, porque se estaban teniendo que enfrentar a cuidar o trabajar, con lo cual las colas del hambre han aumentado en las familias monoparentales. De hecho, las personas que habéis intervenido previamente eh, habéis notado un incremento en la atención social a las familias monoparentales, precisamente por eso, porque ya no partimos desde el mismo punto de... No, no partimos desde, el mismo, desde la misma casilla. O sea, ya partimos de una situación de desventaja, porque no hay un reconocimiento a nuestro modelo de familia y no hay servicios eh, públicos eh, que... que que acompañen ¿no? a, estas, a estas familias para que no caigan en esa situación de vulnerabilidad. La pandemia pone de manifiesto el, la carencia que hay con los cuidados, la falta de, de, de recursos suficientes y entonces esto hace que las familias evidentemente hayan aumentado su grado de vulnerabilidad. ¿no? Nosotras hicimos un estudio en el que hablaba de que el 70% de, de las familias monoparentales eh, decían que tenían eh, dificultades para llegar a fin de mes a pesar de estar trabajando, porque todos los recursos propios son los que ha habido que poner encima de la mesa para, para no caer en situación de vulnerabilidad. Evidentemente no se ha conseguido eh, en todos los casos. ¿no? Eh, en la asociación, pues lo que intentamos lo que intentamos es abordar, como os decía, pues todas, esta, todas estas áreas. ¿no? Desde el Servicio de Información y Orientación, que intentamos también trasladar eh, ese sentimiento de familia, porque hay veces que como la sociedad nos... nos eh, sentimos mucha presión social ¿no? y muchas veces oímos que somos familias incompletas, eh, familias desestructuradas, etcétera, etcétera, eh, con mucha carga eh, con mucha carga ¿no? y mucha presión, eh, muchas mujeres mm, se sienten así, se sienten familias incompletas, con lo cual hay una primera acción que hacemos es en, en que ellas mismas se, eh, se empoderen y que sientan que son familia para poder también estar en la sociedad de pleno derecho y poder reivindicar, eh, porque es una cuestión de justicia social, ¿no? Eh, un área de vivienda importante, pues también eh, intentamos tener, aparte a a de, de, eh, de, la, de las viviendas de alojamiento temporal que disponemos, pues también intentamos ofrecer solución a todas aquellas familias que nos lo piden y que, no, y que no pueden entrar pues por un tema de que solamente tenemos tres, tres viviendas con capacidad para nueve unidades familiares y ahora solo para seis, porque en cada piso tenemos que dejar una habitación libre eh, por un tema de, de protocolo COVID. ¿no? Eh, entonces, claro, merma nuestra, nuestra, eh, nuestra intervención. Eh, nuestras capacidades. Entonces sí que tenemos un, un proyecto eh, de alojamiento de vivienda compartida en el que a través de un blog pues eh, hacemos ¿no? de intermediarias entre, entre mujeres, entre familias que quieren compartir. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Porque una de las dificultades que tienen es primero sostenerse con sus propios recursos eh, y luego por otro lado eh, también eh, tenemos la dificultad de que al tener menores a cargo, la gente no, tia, no les alquila vivienda, ¿no? eh, Muchas mujeres son, además, eh, inmigrantes, con lo cual, eh, pues, esto se complica. Y si, además, vamos añadiendo factores de riesgo, como puede ser que no tengan la situación administrativa resuelta, pues, al final, son dificultades que se van añadiendo y se incrementan exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, el, el blog de vivienda compartida pues, eh, es todo un éxito eh, porque al final lo que hacemos es intentar que esos recursos eh, lleguen a más familias y que también la empatía entre las propias familias eh, haga que un, un, unan sus esfuerzos para salir adelante. ¿no? Eh, otra de las patas importantes que atendemos es el empleo y la, y la formación a través de talleres formativos bastante diversos que van desde la autonomía personal hasta la, la propia... Eh, formación pues, para, la, para encontrar trabajo, como pueda ser eh, información en tecnología, creación de currículums, eh, ver las capacidades ¿no? para, para intentar dirigir eh, los itinerarios personalizados de empleo, pero hay otra parte también importante que es la de conciliación. Ya que la administración no ofrece esas soluciones, intentamos ofrecer esa, eh, ese espacio de conciliación a través de tres ejes. ¿no? El primero sería todas las actividades que hacemos eh, tienen parejo eh, servicios de cuidado para facilitar la participación de las madres. Eh, otro, es, eh, otro eje es la, la, la, los, las colonias, campamentos urbanos eh, en todos los periodos vacacionales, eh, puesto que, como, como he dicho, ¿no? o sea, una de las dificultades es precisamente… Eh, el, ten, el disponer de esos espacios de conciliación. Entonces ofrecemos un área bastante amplio desde 8 de la mañana hasta 5 y media de la tarde y en esa franja eh, pues las familias dependiendo de sus necesidades eh, pues eh, de, hacen uso de ello. ¿no? Y, y otra innovación también es que durante el mes de agosto también Hacemos esos campamentos. ¿Por qué? Porque en agosto nuestras mujeres, muchas de ellas, eh, es cuando tienen más posibilidades de empleo pues para, suplir, eh, para suplir vacaciones en, en empresas, en el sector servicios, es cuando se amplía la oferta de empleo, entonces las madres necesitan de esos espacios y a, día, a fecha de hoy los ayuntamientos y las localidades no ofrecen ese, esa alternativa. En agosto ya no se para eh, España, ¿no? hay que seguir trabajando. Eh, y luego después hay otra parte importante eh, que es el tema del ocio, el ocio y la participación, porque muchas veces cuando se trata de esas necesidades básicas, eh, lo que nos encontramos es que eh, el ocio se queda a un lado, igual que la salud y el autocuidado, también se queda a un lado, se queda en último término precisamente porque... Porque las necesidades básicas es lo primero para cubrir. Eh, entonces, hacemos mucho hincapié en que el ocio es importante, que además es preventivo de la salud y que además nos, los, los niños y niñas necesitan de esos espacios con las madres eh, para que no sean depositados solamente en, en, las, en las entidades, ¿no? o en las entidades públicas o privadas como la nuestra. ¿no? Eh, y la participación, evidentemente, también es importante. Y lo que intentamos es conseguir que a través de, de esos canales de participación las madres también estén en contacto eh, con las administraciones públicas, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque son ellas las que nos trasladan esas necesidades, y también los niveles de participación asociativa, ¿no? que al final son las que se generan ese cambio social eh, eh, y, y ya por, por cerrar un poco, porque no me he dado cuenta de cuándo he empezado a hablar, pero no sé si me queda, me queda espacio o no, unirlo a esas reivindicaciones y a esos retos que proponemos al tercer sector y a la administración pública eh, para eh, tener esa, esa visión de lo que significa la monomarentalidad y la monoparentalidad, eh, el reto de hacer una definición, que la gente se sienta incluida en esa definición, porque una de las dificultades que estamos viendo es que, como se está legislando solo a nivel autonómico, cada autonomía propone una definición y en aquellas autonomías en las que no hay una definición, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, hace tres años se puso en marcha una medida de apoyo a las familias monoparentales de acceso a los centros deportivos, ¿no? Eh, con una bonificación del 50%. Pues quedábamos expuestas a la interpretación que hacía el funcionario funcionaria porque no hay una definición de familia monoparental. Entonces, pues eh, está claro que la familia monoparental en la que el libro de familia solamente aparece la madre, en este caso o el padre en los poquitos casos que hay, pues, eh, pues está claro, pero hay otras situaciones de monoparentalidad que no se recogen y que es difícil demostrar porque hay que veces que hay que ir cargando con esa mochila de documentos para ir demostrando, cosa que se soluciona con una acreditación igual que existe para las familias numerosas, eh, una acreditación para las familias monoparentales, ¿no? Me agrada ver que, que en Asturias y que en La Rioja, eh, bueno, también nos constaba ¿no? que, se, que se está trabajando en un decreto de reconocimiento, porque eso va a facilitar mucho el que las madres cuando tengan que ir a solicitar o alguna ayuda o simplemente el centro educativo o, o unas becas de, de comedor, de libros, etcétera no tengan que ir con esa mochila de documentación y teniendo que exponer su vida de manera permanente ante, ante las instituciones públicas no para demostrar, porque eso también denigra un poco a la persona y muchas veces impide que, ma que, que madres puedan... O quieran acceder a los servicios sociales para no tener que enfrentarse a, a contar sus penas de, de manera permanente. ¿no? O sea Te atiende una profesional, luego después otra, otro y, y siempre tienes que partir de cero. Con una acreditación esto se resolvería porque al final tú cuentas, eh, tú aportas la documentación que necesitas. Y eso ya te, te da una acreditación y no tienes que ir contando. Además, no tienes que justificar cuál es tu situación. Simplemente eres una familia monoparental, monomarental, y, y eso te, te concede una serie de derechos para igualarte al resto de familias en la sociedad, ¿no? Eh, desde aquí pues instamos a, a, a, a las localidades, a las comunidades y también estamos trabajando a nivel estatal para que este reconocimiento sea un hecho, para que todas esas baterías de medidas más específicas que proponemos y que alcanzan toda, todas esas áreas de intervención ¿no? de las que os he hablado antes, pues que, que tengan ese reconocimiento, porque yo creo que es de justicia social que se nos debe, hay una ley de familias numerosas que ahora mismo es la única familia que está reconocida que está protegida y, sí, y, tal, y es bastante tal, tal, tal, ya, ya está ya solamente eso, decir que, que agradecemos el reconocimiento el esfuerzo y que ojalá a nivel estatal a través de esa ley de diversidad familiar pues llegue ese reconocimiento y que llegue a todas las comunidades <ríe> autónomas muchas gracias gracias a ti bueno, nuestro tercer ponente es Juan Antonio Zamora, que es coordinador del programa extraordinario de atención ambulatoria y residencial a personas sin hogar de APN Andalucía. Juan Antonio lleva en el campo de lo social más de 30 años y ha pasado por dirigir centros de personas con discapacidad intelectual, centros de menores, viviendas tuteladas para personas con problemas de salud mental y coordinación de programas herácticas. Tiene la palabra Juan Antonio. Hola, buenas tardes ya a, a todos y a todas. En primer lugar, pues nada, agradecer, agradecer la, la invitación, pues es fundamental que bueno, en, este, en este espacio pues, las distintas entidades de APN pues podamos, podamos estar juntos. ¿no? Y nada, para mí eso, es un placer estar aquí y estoy muy agradecido. Yo, como, como decía Félix, pues, pertenezco al equipo de coordinación de, de la APN en Andalucía, y de la coordinación concretamente para, para el desarrollo del programa extra, extraordinario que se le ha denominado de atención ambulatoria y residencial para personas sin hogar en Andalucía. Este es un, es un programa que, per, que corresponde a una convocatoria de carácter extraordinario de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía y está do, dotado con 2.950.000 euros para, pues para atender a aquellas personas que están en situación de sin hogarismo que se ha visto agravada o, o, o, ha, o se ha originado con motivo de la erupción de la pandemia internacional, consecuencia del bloque epidemiológico de la, la COVID-19. En el último, tener en cuenta ¿no? que en el último informe AROPE que manejamos, en, en Andalucía tiene casi 9 millones de personas en situación de, en situación de, de pobreza. ¿no? Este programa tiene dos modalidades de atención. Una es a través de los, de los centros de día y otra es a través de lo que le hemos denominado unidades de vivienda. ¿Vale? La atención mínima que se realiza es a 298 personas, y digo mínima porque en el proceso del programa se van dando altas y bajas de casos, por lo cual al final pues, la atención va a ser mayor a este, a este número que, que os indico. ¿no? La, las unidades de vivienda son… Las uni, perdón, las unidades de los, los centros de día son ocho centros de día en toda la comunidad autónoma andaluza, con 20 plazas cada uno, con lo cual la atención mínima, como os digo, me repito, es de 160 plazas. Los centros de día pertenecen un espacio de confianza y de referencia para las personas sin hogar y prestan, en principio, servicios básicos, ¿no? básicos de manutención, de ropería, de material preventivo, higiene básica y atención personal y psicológica y emocional y las unidades de vivienda no son más que pisos en situaciones y en barrios y en comunidades de vecinos normalizadas con plaza para seis personas cada cada piso y conforman una supervisión intermitente con lo que cual se requiere que las personas que las personas participantes de, del programa pues tengan cierto grado de autonomía y de de, y de autogestión ¿no? el principal objetivo es una característica del de programa, una característica que tenemos como interesante y de alguna manera novedosa, es que el objetivo fundamental de este programa es iniciar con las personas participantes itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, con el fin de detener el deterioro ¿no? de estas personas y promover que estas personas, en la medida de lo posible, puedan recuperar su proyecto de vida y abandonar definitivamente la situación de sin hogar. Estamos hablando en toda Andalucía de, de, 23, de 23 viviendas de 6 plazas, con lo que hablamos de plazas mínimas o como mínimo, 138 plazas atendidas. El proceso que hemos realizado, bueno, de hecho estamos realizando, porque el programa, el programa empezó el 1 de enero de 2021, finaliza el 14 de febrero del, 2020, del 2022. Tiene varias fases. Una primera fase, es una vez ya concedida la, la subvención, se crea una comisión de trabajo Funda, fundada por la Junta Directiva de la PN Andalucía, donde se elabora y se presenta el proyecto. Una vez que esto ya está claro y definido, se realiza una convocatoria para todas las entidades miembros de la red en Andalucía para la participación en el programa. Para la participación en el programa se requieren algunos requisitos, pero fundamentalmente la presencia de la entidad gestora en al menos tres provincias en Andalucía, la experiencia demostrable en eh, pch al menos en los últimos tres años, y una adecuada solvencia económica. Al mismo tiempo, de manera paralela, pues se inicia el proceso de selección y contratación del personal, del equipo de, de coordinación. Y se seleccionan a las entidades gestoras de los recursos. En total, en Andalucía, se, se, se seleccionaron a 10 entidades de. Eh, una vez que esto ya está finalizado, todo este, todo este proceso ya está claro cuáles son las entidades que van a, a gobernar los recursos, pues eh, se, se realizan reuniones frecuentes entre todas las entidades, la Junta Directiva de la Pina de Andalucía y el equipo de coordinación. En estas en esta reuniones se establece de forma conjunta y se llegan a los acuerdos, de manera conjunta y consensuada, para los criterios de funcionamiento y los procedimientos y protocolos para las derivaciones de las plazas. Eh, paralelo también a este punto, estamos manteniendo reuniones con las administraciones públicas en Andalucía, para establecer los modelos de gobernanza, y fundamentalmente lo hacemos con las delegaciones territoriales de cada, de cada provincia, los ayuntamientos y los agentes implicados, ya sean mesas sectoriales, o agrupaciones que tengan participación pública. Posteriores a estas reuniones, ya realizamos reuniones con, todo, con todos los agentes implicados, es decir, entidades, equipos de coordinación y administración pública. Y posteriormente a todo esto, la, la, las reuniones que ya, que ya realizamos son mesas de casos, cuando ya tenemos, tenemos, tenemos las derivaciones encima de la mesa de las personas que pueden ser participantes del programa, pues se decide entre Administración Pública Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Entidad Gestora y EAPN, Andalucía Equipo de Coordinación, de la adecuación o no de esa plaza para el, para el recurso. Eh, cabe destacar que este es un proceso que se cuenta así rápido, pero dada la extensión del territorio andaluz, pues resulta muy complicado y muy laborioso y hay que dedicarle mucho tiempo y mucha, muchas horas de trabajo. Tenemos la particularidad de que, que realmente Andalucía, como no puede ser de otra manera pues existe modelo de funcionamiento análogo pero también cada provincia tiene particularidades en, el, en su funcionamiento por ejemplo, para ejemplificar la, la, lo, lo, que, lo que hablo eh, Málaga tiene un sistema para las personas sin hogar que se, que se llama puerta única, ese sistema existe una agrupación a la que pertenecen, a, a la que pertenecen las entidades si, si deciden pertenecer no es obligatorio, las, las entidades que, que están instaladas allí en, allí en Málaga y miembros de la Administración Pública, Ayuntamiento y, y Consejería. Eh, cuando las entidades son, forman parte, del, forman parte de, de la agrupación, ponen a disposición de la agrupación, es decir, a de puerta única, los servicios que ofrece. De tal manera que una persona que precisa de algún recurso cuando llega a puerta única para su derivación, tiene a su alcance una, un abanico de servicios que son los servicios que prestan todas las entidades la provincia, en la provincia de, de Málaga. ¿no? Ahí nosotros, como APN Andalucía, para establecer el modelo de gobernanza, tenemos que ser sensibles a esa situación. No pretendemos dar ningún tipo de respuesta genérica, sino adaptarnos ¿no? a, a, cada, a cada situación de, de, cada, de cada provincia y nos adaptamos a él. ¿no? En Sevilla, por ejemplo, funciona de manera distinta. ¿no? En Sevilla, por ejemplo, es el ayuntamiento a través, a través de los COIs, que aquí los COIs, bueno, lo denominamos los centros, de, los centros de orientación e intervención social, pues el ayuntamiento deriva, deriva a los COIs la, lo, lo, los casos que pueden ser susceptibles y el COI deriva a la, al equipo de coordinación de APN Andalucía y nosotros nos reunimos y determinamos eh, la adecuación de, de cada participante para un recurso u otro. Ocurre igual con, con Jaén, donde, por ejemplo, está mucho más implicada la, la Consejería de Igualdad de allí, ¿no? es la que está gestionando toda esta cuestión con nosotros y con las entidades. Es decir, que, que, el, que el trabajo en red que se está realizando es un trabajo multifuncional, porque en realidad estamos, estamos interviendo con distintos agentes y en cada provincia se está haciendo de una manera distinta, adaptándonos a la realidad de cada... De cada, de cada provincia, por lo tanto está resultando muy, muy, enriquecedor para, muy enriquecedor para todos. Nosotros ahora, en el momento en el que estamos, pues ya tenemos casi el 100% de, la, de, las plazas, de las plazas ocupadas y ahora pues nada, comenzamos un, nuevo, un nuevo, nuevo periodo que vamos a abordar todo el seguimiento de los casos y de los casos de, y de los casos de éxito y vamos a poner en funcionamiento lo que hemos denominado mesas de, de experiencia para que las entidades puedan puedan ir manifest, puedan manifestar eh, las situaciones que se han estado encontrando y podemos ir aprendiendo uno de otros de la solución que se le ha ido dando a las distintas situaciones, a los distintos problemas que nos hemos podido encontrar por el camino. Eh, pues nada, yo en principio, con esto que comento, creo que finalizo mi, mi intervención, pero estoy dispuesto a cualquier pregunta que se, que se cree. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces damos un turno de palabra. ¿Alguna palabra? ¿Alguna pregunta? Pues como parece que no tenemos ninguna duda ni ninguna pregunta, pues entonces, si os parece, damos por, por finalizada esta mesa. Marcelo, tiene la palabra. Muchas gracias, Félix, y muchísimas gracias a Juan, Carmen y Marina por vuestras aportaciones y por vuestras intervenciones y por habernos acompañado hoy en esta, en esta jornada. Eh, pues pasamos entonces al, um, al panel de clausura. Eh, dejo la palabra a Jorge Aldao, de la Junta Directiva de Apenelarioja. Jorge, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. No sé si me oís bien. Sí, perfecto. Bueno, yo para acabar, eh, eh, no cabe no cabe duda que, que la aparición y posterior desarrollo de, de la COVID-19 pues, ha trastocado... ...todos los ámbitos, desde lógicamente en primer lugar el sanitario, pasando por el económico y como no el personal, ¿no? del conjunto de la ciudadanía de, de, de todo el país, ¿no? Eh, pero muy especialmente ha tocado y ha tocado de lleno a aquellos sectores que tendrán que hacer un sobreesfuerzo para superar los efectos que la pandemia va a dejar en nuestros territorios, ¿no? Por eso... Estos efectos eh, no, no, no se están sufriendo, no los sufrimos todos por igual, ¿no? eh, Lo están sufriendo especialmente en los sectores que, que o bien aún no han superado la anterior crisis, que todavía está presente, no, no la habíamos superado, o se encuentran en los, en los parámetros ¿no? de la exclusión social y la pobreza. Mucha gente... Casi de forma permanente, otros, otras personas entrando y saliendo, en función de los programas de atención a, a los colectivos, tanto económicos como de intervención social, formativa o de, o de empleabilidad, ¿no? Eh, el caso de nuestro país pues es, es especialmente doloroso, ¿no? Si hablamos de, pobre, de pobreza infantil. Pues ya contábamos con tasa de pobreza infantil antes de, de la crisis del COVID y ahora la vemos incrementada aún más, ¿no? Y digo que, le, que, que, que se va a incrementar porque aún no sabemos, o entiendo yo, no sabemos con seguridad cuál va a ser el impacto real que, que, que va a suponer, que nos va a suponer, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de pobreza infantil hablamos de familias, ¿no? Pero no de un tipo de familia. Eh, en este caso, el ingreso, el ingreso mínimo vital es una respuesta, ha sido una respuesta necesaria, pero seguro que mejorable en términos de justicia e igualdad. Pero yo creo que eh, el ingreso mínimo vital eh, ha nacido viejo, por decirlo de alguna manera, sin poner en cuestión pues, la, las necesarias intenciones de dar pequeños pasos adelante. ¿no? Está claro que estas políticas eh, han estado limitadas siempre en su diseño por la falta de una financiación adecuada y han generado graves problemas de cobertura sin resolver. Eh, toda, aún ¿no? la la complejidad del propio sistema. Pero ha llegado, llegó, llegó el 2020 ¿no? y, y, y nos ha cambiado todo, lo ha cambiado todo. Y estas políticas se han quedado muy cortas. Si las comparamos con las respuestas de a lo mejor otros países ¿no? de, de nuestro entorno y, y las apuestas decididas de financiar políticas de transferencias, de ingresos más ambiciosas, financiadas con reformas fiscales, al contrapelo de lo que hemos visto en, en mucho tiempo. En este sentido, Gabriela Jonquera nos señalaba una dirección posible de cambio de paradigma para España. ¿no? Vemos un cambio y ha habido una reacción con respecto a la anterior crisis muy notable. Y eso a lo mejor no lo estamos notando, pero lo iremos notando. O eso es lo que esperamos. ¿no? Ella nos ha presentado una fotografía muy clara sobre el impacto de, en la salud de las personas en situación de pobreza. Es una injusticia y es evitable. El empoderamiento, perdón, el empoderamiento empeoramiento en la salud mental de los jóvenes más pobres, de, de, del colectivo de madres, del colectivo de mujeres, fundamentalmente, que han pasado a, a ejercer eh, de una doble o triple forma eh, su papel de cuidadora, la enorme variabilidad de hogares monoparentales para, para hacer políticas públicas, el riesgo de pobreza, que nos ha dado una cifra, que estaban en un 25, pasan al 47,3 cuando el hogar monoparental o monomarental es una mujer, en este caso una monomarental, eh, que es fundamental conocer la enorme variabilidad de hogares mono, eh, monoparentales o monomarentales para poder hacer políticas públicas, el impacto en salud de las personas en situación de pobreza es una injusticia y creemos que es evitable. Eh, bueno, muchos estudios dicen que las medidas de transferir ingresos a quienes más lo necesitan tienen un impacto claramente positivo frente a los miedos de generar esa dependencia. El destino de las transferencias de rentas a personas en situación de pobreza se dedica especialmente a vivienda y alimentación. Y también nos empezamos a encontrar con una serie de obstáculos como la falta de información y de acceso a los programas de ayudas que impiden que la infancia más vulnerable y sus cuidadoras o cuidadores se inscriban en dichos programas ¿no? y puedan disfrutar de sus prestaciones en igualdad de condiciones que el resto de la población. Hablemos, podemos estar hablando de una nueva brecha digital que está obstaculizando el acceso en igualdad de condiciones a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Aunque es esencial tener una mirada de género ante cualquier política pública, lo es todavía más cuando hablamos de hijos y familia. Todas estas cuestiones hacen imprescindible, y yo creo que es, es el motivo de, de, esta, de estas conferencias, ¿no? hacen imprescindible un nuevo enfoque en la implementación de políticas sociales en el ámbito autonómico. Tanto Paula Álvarez como Pablo González nos han mostrado modelos de implementación que están en, en evaluación continua para la mejora de la calidad de, de vida de las personas, pero sería importante poner en valor también algo que, que no es... Sí está puesto en valor, por supuesto, porque hemos, hemos estado escuchando las experiencias de Mariana, de Carmen y de Juan sobre su intervención, ¿no? eh, su trabajo y experiencia en el ámbito de la intervención social que nos han recordado algunas lecciones aprendidas que debemos dar traslado a la administración que eh, sin duda el tercer sector eh, lleva haciendo mucho tiempo un trabajo eh, casi y sin casi a pie de calle con las personas y quizás eh, podamos echar en falta, hablo en general por supuesto eh, el mejorar esos canales de comunicación de los que eh, Carlos susía ha, ha hablado al principio, ¿no? Esa importante eh, esos importantes espacios donde eh, administración y tercer sector puedan, puedan encontrarse eh, en, un, en, en un contexto de diálogo y de intercambio de comunicación únicamente con el objetivo de mejorar las intervenciones que se puedan hacer desde un ámbito u otro porque no tendría mucho sentido verdad que, que cada uno hiciera la guerra eh, por donde mejor entendemos no pues estos compañeros nos, recorda, nos recordaban eh, sus experiencias no y nos, y nos trasladaban algunas algunas lecciones como decía no como que por, por ejemplo, las mujeres en familias mono, o sea, las mujeres que forman familias monoparentales no quieren tener que estar pidiendo ayuda, sino tener o acceder a esa igualdad de oportunidades. ¿no? ¿No? O que es fundamental una regulación de familias monoparentales donde se aborde el acceso a la vivienda, las prestaciones de educación, la conciliación laboral, etc. Son muchos los... Los... De, de que nos ofrecen ¿no? esta fotografía pero sin duda yo mmm, agradezco tanto a, a la EAPN que, que, que ha propuesto, nos ha propuesto a, a, a la propia EAPN de La Rioja a los dos directores generales y a todas las personas que han estado implicadas en, en la organización de, de este evento porque son tan necesarios como el el, el conocer, el divulgar, el tener encima de la, masa, de la mesa el debate de lo que está pasando, porque de otra manera no se entiende que podamos crear una sociedad que aspire a una igualdad, que aspire a una mejora siempre de las oportunidades, en este caso de las personas que, eh, que no lo están pasando bien y que sin duda, eh, de alguna manera, m tendremos que ir poco a poco encauzando las intervenciones y las ayudas y los acompañamientos que sean necesarios para intentar cambiar su, su, su contexto desfavorable. Por mi parte, muchas gracias a todos. Nada más.